Agentes, buenos días Ramírez Móstica Preparen sus patitas Llegó la hora de premiar y escuchar a los héroes que no usan capa A los héroes <risa> pues, Por favor, estamos grabando Como les decía, vamos a premiar a los héroes que cambiaron la rascadita de panza por ayudar a los otros Este es el año de los héroes con collar estaremos en las calles de la ciudad premiando peludos y pet lovers. Y bueno, con el liker. El año del héroe con collar ha llegado.